No, no, no, no, no. Falta uno, ¿Quién? falta uno ah, No te Bueno, Loki Noriega, servidor y amigo, ¿qué tal? <risa> Mucho gusto Dice, Salón de Aztecas y la Unión de los Artistas presentan Ni son todos los que están, ni están todos los que son ¿Quién nos cuenta? ¿Quién de todos ustedes nos cuenta qué onda con esto? A ver, eh, buenas noches, en principio estoy muy contento de estar aquí con ustedes con, Principalmente con Jairo este. Te es? extrañamos en la tele, Yo nada más veía tele por verte, entonces ya es. Ya no, no te, no, no, te... Bueno, pues ya no te vemos. Pero... También sale tu pollillo. <risa> ya está el fútbol mexicano. Estamos volviendo los domingos. No, y bueno, es un enorme, enorme placer estar con ustedes. Muchas gracias por habernos invitado a su programa. Sí, creamos esta exposición, es una exposición colectiva, donde, bueno. Captura muchos de los artistas importantes en la Ciudad de México Que son parte muy muy importante del panorama artístico de México eh, Estamos lanzando a Don Pulpo también, que es un grupazo Estamos lanzando a, a Delirante Que bueno, es un grupo que les va a encantar, eh, va muy muy fuerte Estamos presentando el libro de Eduardo Valderas Imágenes de Loki Valderas, de Loki Noriega, perdón, estoy enamorado de no, los Valderas Valderas, Eduardo Valderas, López Entonces estamos entre puro Valderas, ¿no? Uh -huh. Pero este... Eh, es el 23 de octubre, la idea, pues estamos haciendo un esfuerzo muy grande por darles una exposición muy fuerte. El Salón de los Aztecas siempre se ha caracterizado por no competir con los museos, pero sí estar muy paralelo al trabajo que deberían de hacer los museos y no lo hacen, ¿no? Entonces, este, pero, digas una idea más alternativa, ¿no? De arte o no. Pues, ¿o es... mira a mí lo alternativo a veces se sí, me suena como suena sí. como alternativo, ¿no? Como <risa> <risa> <risa> como indie, ¿ves? <risa> como alternativo, pero no, yo creo que más bien es, es paralelo, ¿no? Es de, debe ser paralelo porque muchos de los artistas son reconocidos a nivel mundial. Nada más que el salón se caracteriza por hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? De, no, además tiene tienen una nómina importante, Gabriel Macatel, Alberto Castro Leñero, Aldo Flores, Eduardo Tercicio y Samuar Digamos, tienen una, digamos, todos eh, artistas ya reconocidos, ¿no? Sí, claro ya... eh, Norma Patiño, Uy, Felipe Jefe Baraga, es chico, no, eh, Parodi, voy a decir, tienes una, es una nómina amplia Claro, eh, la curaduría de alguna manera fue en ese sentido, ¿no? Tienes que... Mostrar lo mejor de ellos, ¿no? La obra de Phil Braga realmente pues, es algo extraordinario. Está al nivel de, de Kuning, de Motherwell, de los grandes, grandes abstractos y, y, y este, expresionistas en el mundo, ¿no? Entonces, es un gran honor. Está el Oitercicio, uno de los grandes conceptuales de México. Para mí es el mejor conceptual mexicano. Eh, ahorita expone en Moscú el próximo viernes, de este, que es algún hit muy grande, porque en Europa tienen mucho miedo al Día de los Muertos. Por, le da miedo a la muerte y nosotros convivimos con ella y festejamos con ella y compartimos con ella muchísimo y va a ser una, una instalación en Moscú, entonces expone con nosotros el jueves y el, y el viernes de a Moscú, a Moscú ¿no? entonces eh, de ese nivel están todos los artistas que están participando, está Octavio Moctezuma que también acaba de tener una individual con nosotros enorme, maravillosa, sobre el expresionismo alemán, entonces puedes ver todas las tendencias, está lo minimal, lo conceptual, la imagen, el video, la fotografía, la escultura... De alguna manera, pues es una exposición muy contemporánea y muy eh, abierta realmente, ¿no? Porque en la curaduría no hay restricciones, ¿no? Entonces, eso es muy clave, ¿no? ¿Los hermanos Valderas qué hacen por ahí? ¿O no son hermanos? No, eh, nos conocimos en ¿El San ¿En el Metro Valderas? Ah, ok. <risa> <risa> no, <risa> casual. Pues yo soy soñadora de nacimiento, actriz de pasión y feliz por profesión. Este, eh, <risa> Ay, ¿A ver otra vez? ¿tú qué? <risa> ¿Soñadora por <risa> nacimiento? nacimiento Actriz por pasión voy a y feliz de profesión. Sí, <risa> está en mi Twitter. Sí, sí, sí, pues ya no lo sí, no no, no, no puedo no poner. Ya eso. no lo van a ver en milenio, no, pero bueno. En la columna. Eh, bueno, pues yo soy actriz y colaboradora de Loki Noriega. Colaboro con todos sus videos, todo lo que hacemos este, bueno, en edición, en, en creación. no. Y, y bueno, pues para mí es muy importante estar ahorita en esta exposición porque... Bueno, son espacios que, que realmente no hay, no hay por todos lados, ¿no? Y que nos dan ese espacio para expresarnos y para hacer, para ¿no? Para soñar y para crear. No Es para mí muy importante y es algo que, que me da mucho gusto, ¿no? Que todavía pueda seguir y que podamos ser nosotros los que llevemos todo esto al mundo, ¿no? Que, que llevemos un mensaje, un pues que sigamos soñando, ¿no? Que, se, que nos demos cuenta que podemos crear y que, que pues aquí está el espacio ¿no? que nos da para crear Eduardo, tú bueno, en esta ocasión yo tengo la oportunidad. Dame el empuje, que, no me lo empujes, no me lo no, Parece no, granaderos. Tengo la oportunidad. No te iban a levantar. <risa> no te voy a levantar. Me estáis el de las multas, con eso compramos chismos a fin de año. Excelente, y, lo ven bueno las casitas, lo invitamos ¿no? a todos. No queremos electrocutar. <risa> <risa> Eduardo Valderas presenta en esta ocasión un número más de la saga de Eddie y Los Solubles, que pues es la la saga ¿no? de Ed, Eddie Coe, el forajido psíquico que es perseguido por salud mental, acusado de transgredir el flujo ideal continuo en, este, Ay, en esta no, novela. Eso, no. en esta novela involucrado en la Ayotzinapa. Sí. Bueno, por ejemplo, el, mal, el pésimo manejo de la nación, ¿no? que es por lo que condenan al personaje y es condenado a ser ahogado, y, pero lo que no se dan cuenta es que cuando lo avientan a la, la laguna, eh, él descubre un, una galería psicodélica por la cual se fuga. Y okay. pues ahí empieza la saga, ¿no? Que está muy no, es solo divertido. el principio. es solo el principio. <risa> es solo el principio. ¿no? Y, y está y, hecho en papel arroz el libro. <risa> no, no. no, no. <risa> que les den ideas, sí, es, está muy divertido, ¿no? sí, sí, no, en bueno, este, es Editorial Praxis, aquí no, no, no. con la ayuda del de, Salón de los Aztecas, de Octavio que nos está echando aquí la mano, Alejandro y etc, y este, pues espero que lo, lo disfruten, es una literatura amena, pero ¿no? sobre todo pretende ser un, Inquisidora, pero no tanto, ¿no? Sí, también crítica, pero así. Pero también lo ¿no? ¿no? También lúdica. divertida, ¿no? Y está el orgasmos incluidos aquí? Ajá, así. Ya está te está habrás dado bien, cuenta. También, sí. Está bien, sirve, sirve bien. para forjar una patria. Más fuerte, mejor. Pero está bien, está bien, ¿no? Y bueno, pues, este. Podría obsequiar dos libros si gustan. Claro que sí. Miren, márquenos al 5166 y ahorita llévense de Eduardo Valderas Vidal Vástagos de la muerte editado de la por mente. de la ay uy, de la mente Llámame, su mal ay, que, que no te la ay, miente. ¿qué? que no te la miente. es que trae es que trae rascahuele, por qué no te por qué que qué ah, uy, sí, es qué por qué por qué por qué por qué por qué por qué por qué por no, no, no. refácil. No, que llamen, no, que llamen. la pones, la pones fácil. Yo no la pongo fácil. Que nos, <risa> la, que nos digan la fórmula del tetrahidrocanal y <risa> se lo damos. <risa> A ver, y Octavio Moctezuma. Bueno, yo lo que les quiero decir es que este espacio está en el centro de Coyacán, que es una zona típica de la Ciudad de México, y en donde prácticamente no hay espacios que se presten al arte contemporáneo. En ese sentido, este espacio sí es una alternativa. Entonces aquellos que quieran estar por estos días. Eh, Aquí este dato se pasa por la casa azul de Frida. Sí. Pueden pueden dar, vuelta, pues exactamente, puede pueden darse por una ahí. vuelta sí. para ver para ver una muy buena sí. exposición de arte sí. contemporáneo que está en la calle de Cuauhtémoc, en el número 64, entre Abasolo y Gómez Farías, muy cerca de la prepa 6, muy cerca del centro, y que pues, es un paseo que puede ser maravilloso, ¿no? Alejandro Lavanderos, tú cuéntanos. Yo que te cuento, me ¿no? yo soy. Organizador de esto, gracias a Aldo, que desde hace ya algunos años, me ha estado este, influenciando, contaminando de, sí. de esta La manera de llevar el arte a espacios donde no se, se lleva normalmente, ¿no? Entonces, eh, yo tengo una galería alternativa también, que se llama Kinetic, este, y por parte de esto nos vamos involucrando, llegamos a Coyoacán con Octavio, y aparte de ser ahorita organizador, pues estoy también mostrando ahí obra que pues, ya, ya la verán, espero que, que les guste, me gustan muchísimo los brillos. Es una obra diferente realmente a la obra que hay en la, en la mayor parte de la, de la curaduría, es un poco arriesgada podríamos decirnos, pero pues bueno, pues, espero que realmente puedan disfrutarlo, vayan a Coyoacán y... Eh, ...vean otras cosas que, que, que a veces es necesario disfrutar, ¿no? Sí. Exacto, en vez de ir sí. a ver a los señores que gritan en el parque... A los, los mimos... A los mismos de siempre... A los mimos de siempre... <risa> a los mimos de siempre... Don Loki... Exactamente, Loki Noriega... Eh, bueno, pues yo tengo el honor de participar en esta exposición... ...invitado por el maestro Aldo Flores... Eh, ...que para mí es, es eh, un superhéroe del arte... Eh, ...porque el señor... Ha, ha ayudado a tantos artistas en el transcurso de, de su historia eh, y, y además todo por puros, por pura voluntad, ¿no? O sea, porque eh, el, si algo lo caracteriza es esa voluntad. O sea, dices que no se queda con obra de nadie, y luego la revende y nada de eso. No, no, no, wey. Pero, bueno, bueno, hay gente que hace eso No, no, el, el señor la verdad es que es un caballero y, y, y es un honor participar en cada proyecto al que me invita Y en esta ocasión presento una mirada a mi inconsciente Que es eh, una obra en video eh, Que eh, son una serie de visuales eh, Que van contando una especie de historia Que parece que no tiene ni tono ni, ni son pero eh, es muy psicodélica, eh, son muchos visuales, mandalas, eh, fractales, eh, pero nos van, nos van dejando ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, hay una, hay una escena que a mí me gusta mucho, que estamos en los fractales y de repente aparece unos niños viendo la televisión, ¿no? Y en la televisión aparece, empiezan a aparecer unos helicópteros y así. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero reflejar con todo esto? Bueno, pues lo que tenemos en la mente, ¿no? Con lo que nos han contaminado a lo largo de toda nuestra historia y es lo que vamos a ver en este, eh, en este video de una hora mientras eh, podemos contemplar y, y aprovechar para disfrutar el concierto que nos van a, a presentar Doctor Pulpo y... Delirante. Delirante, Delirante. ¿no? Y, y bueno, pues mientras tanto yo voy a estar proyectando eh, tanto atrás del escenario como... En algunas otras partes para hacer un, una atmósfera, eh, si no en 3D, sí si algo muy, muy cercano, ¿no? ¿Eso se fue después de leer Pástacos de la Mente? Sí, sí, pero el primero, el primero, porque este todavía no lo tengo, apenas estrena. Okay, okay, okay, sí. ok, Llama y te lo llevas. Sí, sí. Lo pensamos. Sí. Sí. <risa> Aldo, entonces, ¿cuándo se presenta? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo inician? ¿Cuánto dura? ¿Es gratis? ¿No es gratis? Cuéntanos los detalles para la gente que esté interesada en ir a ver. Esta, esta obra, este conjunto de obra. Este, parece que les pagué a todos por hablar de mí, verdad pero no es verdad. ¿verdad? <risa> ¿verdad? no es El 23 de octubre a las 7.30 de la noche, eh, es totalmente gratis, eh, esperemos que, que les guste. Este proyecto está hecho para la gente, para ustedes. Eh, todo el sacrificio y esfuerzo que ha hecho todo este equipo de trabajo desde Adriana Gómez, Beatriz Cruz, Yarley Flores, toda la gente que está involucrada en la organización. Muchísimas gracias, muchas gracias a la familia Prieto, que, que, que fueron los que prestaron la casa de alguna manera. Y pues esperamos que, que esto les guste, esperamos que sigamos adelante en esto, en la segunda fase del proyecto. Eh, también viene una exposición muy importante de Rubén Rosas para el 13 de noviembre. Entonces, un triple salto que estamos dando para cerrar el año. Y el año que entra a festejar el 25 aniversario de la toma del Balmori, que fue un proyecto muy grande.